Bueno, aquí tenemos lo que es la parte de la piscina, ¿ok? Tobogán. Este es la, la parrillera, ¿ok? Y aquí está el apartamento número 20 de acuerdo a la plaza, esta es la entrada principal, ¿ok? Cuenta su televisor, un sofacama, una cama matrimonial, un baño, una dúplex, ahí tiene de arriba y de abajo, tiene su aire acondicionado allá arriba que enfría estas dos áreas. Okay. Aquí tenemos un pequeño comedor con sus cuatro sillas. Aquí tenemos lo que es el, la cocina. Queda con lo que es la parrillera y al frente de la piscina. Okay. Su nivel, su cocina, licuadora, cafetera, plato, vaso. Okay. Aquí adentro tiene bueno, sus ollas y su.. todo lo que es ollas y. y el cuarto principal con su aire, ¿okay? su cama matrimonial y su baño. Bueno, este es el partido número 8.